Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de JJ Blog. Hoy os traigo las nuevas modificaciones que se están añadiendo a este juego, señores. Skyrim, ¿vale? Vamos a ver las mejores modificaciones que hay para PlayStation 4. Vale, señores, ya estamos aquí en el menú y la primera que os voy a aconsejar va a ser esta. Free Crafting. ¿Esto qué significa? Esto sirve... Para crear todo tipo de cosas en la herrería y bueno, ya sea herrería, fundición, todo lo que tiene que ver con el hierro y la creación y no os va a hacer falta ningún tipo de, de nada, o sea, por ejemplo, queréis crear una armadura y no os va a hacer falta nada, ¿vale? No os va a hacer falta ningún requisito, os lo vaya a crear completamente gratis sin hacer nada de nada, incluso podéis crear dinero, señores, que esto es súper importante. Podéis crear ganzúas, podéis crear eh, gemas de alma, además después podemos vender las cosas que hemos fabricado, que no nos ha costado ni un duro y podemos ganar dinero con esto, ¿vale? De todas formas, hay algunas eh, modificaciones que te pueden cambiar, pues, le, el lenguaje, ¿no? De que esté casi todo en inglés, o fijaros de que aquí pone espadada cero, de desasosiego, pero abajo la descripción está todo en inglés. Algunas cosas, pues, te la cambia, y eh, es lo malo que tienen algunas modificaciones. La segunda mejor modificación que tenemos es la de Infinity Way no sé inglés, ¿Vale? Infinity Weapon Charger, ¿vale? Esto sirve, a ver, os explico, cuando encantáis un arma, pues os sale una barrita arriba del de aguante, que eso es eh, el, las almas que tienes de. O sea, el, el número de encantamientos, ¿no? De, de usos para poder usar ese encantamiento. Después pues se te agota y tienes que cargarlo con las almas, ¿vale? Con gemas de alma. Entonces con esta modificación la vamos a dejar infinita. No os va a hacer falta en recargarlo, mmm, vamos, para siempre, no, no va a hacer falta más. La tercera modificación que os aconsejo es la de No Vampire Attack in Town. ¿Eso qué significa? Eso significa que eh, en alguna parte del juego os toparé con vampiros. Y cuando os topáis con vampiros, pues casualmente os convertís en vampiros muy poquito a poco. Primero empiezas como una pequeña enfermedad... Después empieza a molestarte el sol y después pues acabas convirtiéndote en un vampiro asqueroso. Y bueno, esto es lo que hace que cuando entres en ciudades pues la gente te ataque, ¿vale? Te ven como algo malo. Entonces con esta modificación vamos a evitar eso. Vamos a evitar de que la gente nos ataque, que nos vea como alguien normal. Por ejemplo, mi acompañante es vampiro. Se llama Serana y es la hija pues de, del gran rey vampiro, ¿no? ...sin esta modificación... ...todos estos guardias... ...pues... estarían aquí matando a palos... ...ok... ...pero... ...gracias a la modificación pues... ...estamos sanos y salvos... ...y ella pues caminando... ...tan campante... ...y bueno señores... ...esto ha sido todo... ...bueno para mí estas son las mejores modificaciones... ...que os aconsejo de verdad... ...y recordad de que... ...en la parte derecha del vídeo... ...arriba... Hay una tarjeta que os indica que, bueno, muchos de los vídeos que estoy subiendo, pues la gran mayoría, hay preguntas que están destinadas hacia vosotros, señores. Entonces podemos estar un poco más en contacto y que ustedes me digáis, pues, las cosas que pensáis, ¿no? También podéis dejar abajo un comentario. Así que, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.